Al trabajar con Canon Live a veces necesitamos importar imágenes y a veces tenemos una secuencia de imágenes que queremos usar como una animación. Para hacer eso vamos a incorporar estos clips. Paso el botón derecho, agregar clip o carpeta. Y voy a buscar. Acá tengo una, una carpeta donde tengo una animación hecha con Blender, que está a todos los fotogramas. Si selecciono el primer archivo y el último con control, incorporo esos dos archivos como imágenes separadas. Ahora, si hago lo mismo, botón derecho, agregar, clic o parqueta y selecciono solo el primero y selecciono importar secuencia de imágenes, me va a importar un clip y me va a marcar que dura. 10 segundos. Y esto si lo hago, la, lo hago la previsualización. Veo que es la animación que había renderizado. Lo veo como un video. Obviamente importar un clip. de Que es una secuencia de imágenes. Tiene ciertas limitaciones. No podemos cambiar la velocidad. Eh, de la secuencia de imágenes. Tenemos que primero renderizar los videos. Pero podemos eh, Modificar la cantidad de, de, de tiempo que dura cada, cada fotograma. Si vamos a las propiedades de, del clip, podemos ver que podemos indicar lo que se repita y podemos hacer que cada fotograma dure un fotograma, que es lo, eh, porque está por defecto y si necesitamos que la animación dure más, podemos ponerlo en más fotogramas y nos va a marcar ahora que la animación va a durar 30 segundos. Y podemos poner el primer fotograma. La primera imagen y la última. Entonces tenemos la animación ahora. Parece no moverse. Y cuando arranca el clip. Se reproduce. Obviamente que se este reproduce de esta manera. Es un poco lenta. porque la animación no es fluida. Así que vamos a volver a las propiedades del clip y vamos a poner uno vemos que la animación ahora es mucho más corta pero es mucho más fluida entonces podemos usar estos clips simplemente como para que el, la persona tenga un tiempo de ver el primer y último cuadro antes que empiece la animación. Y con eso generar un clip de video. Obviamente que podemos incorporar pistas de audio, incorporarlas solo como audio y combinar para generar un video completo.